Hola, soy Carlota de ONIAD. ¿Quieres aumentar las ventas de tu inmobiliaria? Te voy a enseñar tres estrategias muy fáciles de implementar que te permitirán lograrlo. 1. Anuncia tu inmobiliaria en los mejores medios de Internet. 2. Impacta a personas realmente interesadas en el momento y en el lugar oportunos. Y 3. Atrae a propietarios que quieran vender su vivienda. Pónselo en bandeja. ONIAD...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 Para que te hagas a la idea, por 200 euros al mes, puedes conseguir que unas 200.000 personas que residen en tu ciudad vean tus anuncios en medios como Marca, AS o El Mundo. Y además, si tienes delegaciones en otras zonas de España, puedes ampliar el alcance de tu campaña hasta abarcar todo el territorio a nivel nacional. Para llevar a cabo esta estrategia, yo te recomiendo banners como los que se muestran a continuación. ¿Sabes todo lo que puedes conseguir con esta estrategia? Puedes alcanzar a todo tu público objetivo, tanto a clientes que quieran un piso de alquiler, a aquellas personas que quieran comprar uno y, cómo no, a propietarios que quieran vender el suyo. Ponte manos a la obra, porque esto tiene muchísimo potencial. 2. ¿Te suenan las páginas fotocasa o pisos.com? ¿Has pensado alguna vez lo rentable que sería anunciarte en este tipo de comparadores y buscadores? Este punto debería ser, sin lugar a dudas, una pieza clave de tu estrategia. Te permite impactar a personas realmente interesadas en el momento y en el lugar oportunos, es decir, cuando están realizando una búsqueda de vivienda. Con ONIAD puedes dar en el clavo y mostrar tus anuncios en medios especializados en el sector de la vivienda o de la compraventa de pisos. ¡Comprueba tú mismo su eficacia! 3. ¿Te cuesta mucho encontrar a propietarios que quieran vender su piso o casa? Pues presta atención, porque esta estrategia está diseñada para ti. Imagínate que un propietario quiere vender su piso. Está comparando entre diferentes inmobiliarias en internet y de repente aterriza en tu página web. ¿Qué pasa? Que después de echar un vistazo, se va sin contactar. ¿Entonces qué piensas, que es una oportunidad perdida? Pues ni muchísimo menos, porque con ONIAD puedes crear campañas que se dirijan exclusivamente a aquellas personas que ya han visitado tu página web. En este caso, el propietario, en todos los medios que visite después, verá tus anuncios y estarás siempre presente en su mente, como una de las primeras opciones. Para esta estrategia, yo te recomiendo que utilices banners como los que te enseño a continuación. ¡Anímate y prueba unidad! Apenas te llevará tiempo y tú decides en todo momento el presupuesto que quieres invertir en tu campaña. Si quieres obtener más información sobre estas tres estrategias para incrementar las ventas de tu inmobiliaria, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, porque tenemos un equipo que está dispuesto a ayudarte en todo lo que necesites.